Chito Luis, somos RCini y en esta ocasión especial venimos a traerte la reseña del manga Sherlock Escándalo en Belgravia parte 2. Es el quinto tomo publicado en Argentina por Panini Argentina y traído a ustedes gracias a nuestros amigos de El Túnel del Cómic, la comiquería que está ahí nomás a una cuadra de la estación de la estación de Belgrano Arrequero no, de la estación de Ramos Mejía, y que en la galería Naoniste vas a encontrar toda la merca toda la merca de Sherlock merca de postales merca de señaladores merca de pines, en esta ocasión no nos vino pines, pero si sí nos vino si sí nos vino este mega manga así que queremos mandarle un saludazo enorme saludazo enorme al túnel del cómic al Lizer que fue papá y nos vamos, y nos vemos derechito Servicio nuevamente, vamos a pasar por ahí, claro que sí pero bueno, no solamente vamos a ver la reseña de Sherlock, este quinto tomo de Panini, sino que vamos a abrir sobrecitos de Fortnite 26, poder desatado, de nuestros amigos de Flash Gondor, visita la página flashkiosco.com.ar para ver todas las novedades de Fortnite y ahora sí, vayámonos derechito al vicio. Pero antes, queremos saludar a nuestros seguidores de la semana. Tenemos un mega saludazo para Bruno Vera, que nos escribe siempre. Y también a nuestros auspiciantes de la semana. En esta ocasión tenemos... La morenita café intenso, más intenso que tu profesora tratando de ser clasista, más intenso que tu profesor tratando de ser baboso, claro que sí. Y lo mejor de todo es que todavía sigue a precios cuidados, así que aprovechenlos. Viene con frasco de vidrio para que le metas Coca-Cola dentro. Bueno, no sé si Coca-Cola, pero le puedes meter Manaus, quién sabe, pero te sirve el frasco, así que. Ahora sí, vayámonos derechito al vicio, porque estamos llegando a los 4.000, los 4.000 seguidores en el canal, con más de 3 millones de personas alcanzadas en la ciudad y en el mundo. Así que queremos darle un enorme mega saludazo y un gran agradecimiento a los que nos apoyan desde el principio, y a los nuevos van a encontrarse muchas cosas random, muchas cosas raras y mucho vicio en este canal. Así que nuevamente vemos la plaquita de los mil seguidores, la placa de metal plastificada en papel, la re que no está plastificada, la que no es de metal, la que no es de papel. Pero bueno, desde los mil seguidores que no vemos esta placa, queríamos pasarlo de nuevo porque ya no estamos en nada de 4.000. y quién sabe qué puede depararnos en el futuro. Así que seguinos y se parte de este mundo de mercenarios. Pero bueno, ahora sí, arranquemos con el tomo de Sherlock, Escándalo en Belgravia, parte 2. Como ustedes vieron en el tomo anterior, acá vemos la facha que tienen los actores, Cumberbatch, El Hobbit, una facha total, junto con la Adelaire, que en el episodio anterior había terminado siendo descubierta como asesinada por la información que tenía en su celular, información que lamentablemente involucraba a la familia real de Inglaterra. Recuerden que ella es una dominatrix total Acá en la contraportada vemos al hermano de Holmes Al hermano que trabaja para el servicio seque, secreto de la reina Y como ustedes sabrán, una vez que abren la sobrecubierta Tenemos acá esta solapa bien El arte de la solapa es hermoso Pero una vez que lo abrís tenés solamente la huella digital Como si fuese un título noir, todo completamente en negro Con las letras en blanco y un fondo de detectives Como más o menos lo de la huella queda detectivesca las páginas a color al principio nos muestran escenas que vamos a encontrarnos en este episodio Que recuerden que adapta uno de los episodios de la segunda temporada de la serie de la NBC O oh, la BBC creo que era, o oh, la ABC Pero bueno, <ríe> lo ven para acá algunas por unas páginas a color Ahí la vemos Adler de nuevo diciendo Doctor Watson porque se la va a encontrar Y acá la parejita detectivesca toda facha, toda coloreada Pero bueno Capítulo 5, 6, 7, 8 y 9 de esta historia hasta el capítulo 135. Vamos a ver, hasta la página 135, mejor dicho. Ahí lo vemos nuevamente al doctor Watson que descubre que Adelair está viva. Y le dice, ¿le vas a decir a Sherlock que estás viva? Y ella dice, no, no puedo. Lo que necesito realmente de él es el celular que le dejé. Se lo dejé porque no sabía si iba a poder salir de esta. Mirá estos ojos, mirá esa expresión. Es una dominante por completa. Pero él le dice, ¿pero vos gustás de ella? Y dice, vos siempre celoso porque ustedes dos son como parejas. Y le dice, para que sepan todos, yo no soy gay. Yo no lo soy. Ya es como la tercera vez que lo dice Watson. Y él dice, sí, ustedes son pareja. ¡Ustedes son pareja! Y yo, yo... Bueno, bueno, bueno, no sé cómo decirlo, señores, pero sí, Adler es lesbiana, es lesbiana, así que Sherlock se siente traicionado y se va solo en la oscuridad, porque por lo visto ambos tenían como esa relación de cercanía que decía, mmm, capaz se aman, capaz se sienten algo uno por el otro, pero se va, se larga tristemente. Sherlock finge acá, inmutable, que no le sucede nada, que no tiene una expresión en su rostro y regresa a su casa, y al ver la puerta se da cuenta de que hay cosas tiradas, cosas tiradas ahí como que alguien simuló ser de limpieza o de algo por el estilo y se metió en la casa para secuestrar a la pobre anciana, para tomar terreno a la guarda llaves del departamento. Sherlock, acá lo vamos a dejar un poco la imagen. Sherlock está enfurecido porque no solamente la tomaron de, re de ren, sino que la golpearon, la torturaron, la agarraron con mucha violencia. Entonces Sherlock quiere, hacerse pa quiere hacérselo pagar. Acá vamos a ver cómo. Le ve el cráneo, le ve los puntos más débiles para poder atacar como lo vimos en la serie de televisión. Y va a tratar de agarrarlo con suma violencia y encargarse de los secuestradores. Para cuando Watson regresa a la escena, ya la pobre ama de, calle, de llave está totalmente alterada, está choqueada, se va a preparar un tecito. Pero Sherlock lo tira por la ventana al secuestrador una y otra vez hasta que cuente quién lo contrató. Pero luego, ¿qué va a ocurrir después de esta? Esta ya es como la parte cuando ya está más tranquilo. Cuando dicen, pues bueno, al fin la pudimos rescatar. Ella va a estar bien. A Sherlock lo van a contactar. Le van a enviar un mensaje nuevamente a Deler diciéndole feliz año, bebé. Como para decirle que sí, que está viva. Que está viva y que lo recuerda. Pero bueno, luego de la... Luego de la revelación del episodio anterior, podemos decir, ¿es una revelación o es una mentira? ¿Hay un sentimiento entre ambos o realmente ella solamente le interesan las mujeres y no le interesa a él? Porque recuerden que ella trabaja de Dominatrix castigando, maltratando, apuleando a todos los hombres y mujeres que son poderosos. Solo por placer, solo por placer. Pero al día siguiente en el hospital de Saint Bartholomew... Vamos a ver que la compañerita de trabajo, la forense que siempre está detrás de Sherlock se siente un poco celosa. Celosa por saber quién es la dueña de ese celular que están investigando. Para ese momento Sherlock tiene que descubrir la información que está dentro del celular para que la vida de su amiga deje de estar bajo peligro y para que su hermano lo deje en paz. Su hermano que está investigando este caso directamente para la reina. ¿Y quién aparece en su casa? ¿Quién aparece, a ver se me saltó acá la página, dormidita en su cama? La propia Adler ahí toda mañanera, ahí toda con el pelo largo. Es como una mujer de ensueño para nuestro Sherlock. Para nuestro Sherlock todo frío, todo calculador, despierta en él ese interés, esa pasión. Pero lo que ella quiere no es pasión ni interés, lo que quiere es su celular, lo que representa su corazón. Y mirá cómo se miran, mirá cómo está acá la química impregnada en esta hoja a través de este dibujo. Ese silencio, ese vacío que hay entre ambos, ese entendimiento. Me encanta totalmente cómo está dibujado, pero vamos a ver que él trata de calcular. Él trata de calcular cada cosa que ella le dice para poder respondérselo rápidamente. Para saber de dónde viene, a dónde va y dónde tiene que terminar. Es así como va a terminar yendo hacia un aeropuerto pero ella lo que le ofrece es que se queden ambos juntos, que pasen la línea de la soledad y se defenestren contra el escritorio una y otra vez, como nunca lo ha hecho nuestro amigo Sherlock. Y antes de que esa conexión suceda entre ambos humanos, esa conexión ya casi platónica en la que Platón plantea que solamente el Eros puede unir tanto a dos personas, ...es interrumpido y se tiene que ir al aeropuerto. ¿Quién lo va a llamar? Claro que sí, su hermanazo. Es ahí que lo espera. El hermano de Holmes es un tipo tan mira, tan calculador y tan inteligente como Holmes... ...pero mucho más frío, mucho más arrogante y mucho más... Eh, ...depende de la interpretación, porque vemos que en la adaptación de la película de Robert Downey Jr. ...es como un poco más, eh, más abierto en ciertos sentidos... Pero, pero más arrogante, mientras que en otras interpretaciones es como mucho más, es como mucho más calculador que el propio Sherlock. Sin embargo, vamos a ver qué. ahí vemos como antes Adler le dice a Sherlock que cenen, que estén juntitos, si tienen hambre, es que la pasen juntos, que estén ahí. Al fin del mundo, solos los dos, fuera y lejos de los demás. Vamos a ver entonces que Sherlock llega al aeropuerto acá en este, en este horario nocturno Para poder ver qué es lo que seguía ella con su celular Y ahí se van a encontrar un montón de políticos y gente poderosa muerta Muerta y afiembrada Y es ahí donde se resuelve el enigma de Coventry que le cuenta el hermano ¿Cuál es este enigma? Bueno, el enigma de Coventry es un enigma que sucedió durante, no me acuerdo si era la primera o segunda guerra mundial, nos cuenta acá, donde los espías estaban seguros, de por cierta información, de que iban a atacar una ciudad. Sin embargo, si ellos actuaban antes de ese ataque, iban a exponer, que, iban a exponer su inteligencia, iban a exponer su grupo de espionaje. Entonces dejaron que eso suceda, dejaron que la tragedia sucediera, que muriera gente directamente. Entonces acá... El enigma, como esto lo plantean, es el mismo. Ellos sabían que Moriarty tenía un ataque planeado contra todas estas personas. Y lo iban a hacer pasar como si fuese un, un secuestro de avión que terminaría en, en, en un desastre. En un accidente. Y es así como iban a poder justificar todos sus asesinatos en una misma noche. Pero, pero, pero toda esa información está en el celular. Toda esa información podría estar en el celular de Adelaide. Y acá es donde el hermano le recrimina, ferozmente, cómo es que él se dejó engañar por una mujer, cómo es que se dejó embalar por los sentimientos. Pero ella aparece en escena, aparece ahí en medio de la noche, toda vestida, para darle una oportunidad a ellos de que terminen... Sin el celular, de que se borra absolutamente todos los datos que hay en el celular y no tengan que negociar nada. Lo que ella les pide es seguridad, lo que ella les pide es poder irse sin que le pase nada malo. En un principio dice que sí, que jugó con Sherlock, que jugó con sus sentimientos, como si fuese un juguetito, como si fuese una bolita de chocolate para, no sé, qué. Para. ¿A quién le gusta? ¿Qué ejemplo más malo? ¿Por qué tuvimos que tirar chocolates? Bueno, como si fuese un panal de abejas para Winnie the Pooh. Como si fuese un panal de abejas para Winnie de Pooh. ¿Te gusta ese ejemplo? Bueno, nosotros sí. Pero bueno, vamos a ver entonces qué. Jugó con el corazoncito de Sherlock. Jugó como si fuese un títere al saber que era un puro virgen, le dice. Se burla de él por su castidad. Bastante mala. Se, se pasó de la línea. Pero le da una unas peticiones a nuestro Holmes al Holmes Mayor porque le dice le dice que su celular puede explotar su celular puede corroerse si alguien lo bloquea sin querer con los, con, con la contraseña básicamente pero antes de que eso suceda antes de que le ofrezcan seguridad asilo y viajes al exterior Sherlock se da cuenta acá es la parte en la que le dicen el virgen, tremendo memazo, tremendo memazo acá, mira cómo, cómo le golpea los sentimientos, mira cómo le golpea. le está golpeando los sentimientos. Qué bardera que sos, qué bar El hombre de hielo, es como le llama al hermano mayor. Y el virgen al otro, qué bardera que sos. Mirá la cara de ah, el odio, el odio que despertó nuestro Cumberbatch cuando le dijo eso. Porque es como si se hubiese aprovechado de, no sé, de una debilidad, de una condición. Pero él dice no. Estuvo tan cerca. A solo un paso. Y se excedió. El juego fue muy elaborado. Se dejó llevar. No hay tal cosa como el exceso, dice ella. Y él dice... Está bien disfrutar la emoción de la casa. Puedo comprender la necesidad de divertirse con algún juego a causa del aburrimiento, pero los sentimientos. Los sentimientos son un defecto químico peculiar de los perdedores. Ella dice: ¿Los sentimientos? ¿A qué te referís? A usted. ¡Carará! Con la recara le dice. A usted. Y es así como, tomándole el pulso, le dice que él sí sabía que ella sentía algo por él. Que lo que le decía no era una simple mentira, que sus pupilas se dilataban, que sus labios se secaban al estar cerca de él. Es así como recuerda en el momento. El momento en el que su celular tenía esa clave. Y decía ella varias veces que ese celular era su corazón. Que ese celular era lo que más amaba en el mundo. ¿Cuál creen que era la clave entonces? La clave que correspondía a sus sentimientos. Y es así como Sherlock consigue toda la información que ha recaudado en toda la vida nuestra Adelaide. Se burla de ella, la deja sin palabras y se larga. Se larga solo, solitario. Pero bueno, ¿qué ocurrirá después de esa noche, de esas pedidas? Recuerden que cuando pasamos de un cuadro en un cómic en un manga a otro cuadro de otro color, nocturno por el estilo así de otro color contrastante, en muchos tiempos es un lapso de tiempo, es una elipsis de tiempo. Es así que después, en una noche lluviosa, nos encontramos nuevamente al hermano de Holmes, al hermano mayor, con Watson, esperándolo en la puerta. Se van a tomar un cafecito, los dos juntos en esa noche londinense toda lluviosa, toda mojada, y le pregunta sobre el destino de ella, y bueno, básicamente le dice que ella se largó, le pudieron conseguir un asilo en Estados Unidos, que está viviendo muy feliz pero que jamás volverá a ver a Sherlock, sin embargo eso es lo que le tiene que decir. ¿Por qué? Mira cómo se le quita la felicidad del rostro. Porque ella está muerta. Y bueno, es así como al final. Esa es la mentira con la cual nuestro Sherlock mayor tiene que proteger el orgullo o los sentimientos del Sherlock menor. Y Watson también. Va a verlo. Se encuentra nuevamente en la oficina le dicen que directamente la habían decapitado, no se lo dice, no le dice que la habían secuestrado, no le dice que la habían decapitado y que se había muerto la única persona que le interesaba en el mundo, sino que sí, que se fue a vivir tranquila y feliz a Estados Unidos, lejos de todo el peligro. Y al final, con lo único que él se quedó Sherlock de todo el informe, de todo lo que habían el contenido de ella es con su celular al cual le borraron toda la información importante. El celular con el que se podía comunicar con ella. Pero ¿qué pasa? Al ver el celular... Ambos recuerdan, va, él recuerda, recuerda todas las palabras que ella, todos los mensajes que ella le enviaba para poder encontrarse con él, para poder decirle dónde estaba, para poder decirle cómo se sentía, para poder despedirse de Sherlock Holmes, porque ella tenía alguna especie de nexo o de deseo de estar con él al final de sus días, al final ese sentimiento terminó siendo real. Pero ¿qué queda? ¿Qué queda al final si no es más que un adiós y la triste noche, la triste lluvia? Sin embargo... De esta oscuridad nos encontramos justamente en esa oscuridad, en ese momento en el que la tomaban de rehén los talibanes y en medio de ese último mensaje de ese adiós Sherlock Holmes se escucha un gemidito, el gemidito del celular de Holmes quien vino directamente, recuerden que ella le había grabado su gemido cada vez que ella le enviaba un mensaje a él se escuchaba el gemido de ah que ella le había grabado y es así como Sherlock Logró salvarla antes de su inoportuna muerte. mira esa sonrisa, mirá esa felicidad. La fue a buscar, la rescató, la salvó y se quedó con su recuerdo. El recuerdo de aquella mujer, la mujer. ¡Y es así! Es así, señores, como se termina esta historia, o sea, esta adaptación al manga de Sherlock Holmes, que todavía se sigue publicando algunos capítulos, pero todavía no salió un nuevo tomo, todavía no salió un nuevo tomo de Sherlock. No sabemos si el cómic está parado o que eso, lo tenemos que averiguar, pero este es el último tomo recopilatorio que hay de Sherlock, que es una maravilla, es una exquisitez visual, es delicioso, es, o sea, es tan simple como tendría que ser, la serie, te representa los capítulos más importantes de las series para que sepas quién es Moriarty, para que sepas quién es Adeler. para que sepas cuál es la trama de este nuevo Sherlock moderno así que no podemos dejar de recomendártelo, hasta ahora son solamente 5 tomitos por parte de Panini te lo super recomendamos y sabes que te lo puedes encontrar en el túnel del cómic lleno de tanta marca que con cada uno de los mangas te viene una postal un señalador de tu yoya favorito de personaje que quieras, o un pin, y a veces una bolsa. Depende de qué quieras, o oh, de la oferta del día. Así que aprovechala. Ahora sí, vamos a ver los sobrecitos número 26 de Fortnite. Como ustedes sabrán, ya abrimos varios, ya conseguimos varios tipos de Goku, varios tipos de Bulma, varios tipos de Vegeta. Pero habrán más cartas: habrán más cartas de Naruto, habrán más cartas de Fortnite, habrá la carta de la furra o. Oh, algún Trunks, todo eso lo averiguaremos a continuación y bueno, si sos fanático de Fortnite te recomendamos te recomendamos ver los videos de KFC de esta semana Que en Argentina está haciendo un mini tornito de Fortnite Así que anda a mirar los videos, Decirles RSC Cine, derechito al vicio y disfrútalos. Vamos a ver que el primer sobrecito de esta semana hablando, hablando de recomendaciones, no te puedes perder esta semana Esta es una recomendación para tu mamá, tu papá o aquel que le guste el cine nacional Esta semana te vas a encontrar con La Chica Nueva Una película que se estrena el 27 de octubre en el Gaumont Así que a disfrutar. Arre, pero bueno, vemos que vienen cinco cartitas y la primera de todas es el graffiti de Darkseid Rising con la cabezota flotante de Darth Vader, tiene unos 875 puntos de resistencia y vale 3 millones de pavos es la carta 4440 de la colección. Seguido de la Ariana Grande que mira como carpetea con de todo, Ariana Grande con Lil Carpet Ride, volando como si fuese, como si fuese Aladino con 810 puntos de resistencia. Me encanta Ariana Grande y me encanta que Fortnite tenga muchos skins. Que no la olviden, que no la dejen, que haya más Arianas una vez al año, me encanta totalmente. Vamos por Dusty Daredevil. Dusty Daredevil es una carta que ya nos salió ya varias veces. Tiene 975 puntos de tecnología. Bastante bien. Y 810 de ataque. Con un fondo, mira, metalizado en verde. Me encanta. Vamos por la siguiente carta. Que es la mochila Fangs of Sabara. Los colmillitos del de Sabara son unos cuchillazos bastante copados. Bien rosáceos. Con un fondo verde. Y es la carta número 4420. Espera, ¿4.420? ¡Fua! Sí, pensé que no la tenía. Y tiene 805 puntos de tecnología. Nada mal. Entonces, ahora vamos a ver la última carta de este sobre. Que... Bueno, bueno, bueno. Termina siendo otra mascarita de los Black Ops. De los Black Ops. De los... Bueno, de los... Ambos. De los Ambos de Naruto. Con 790 puntos de tecnología. ¿Cuántas máscaras tenemos ahora? Está bastante bueno el nivel de poder que tiene de tecnología. Pero... Ya no salió un montón Vamos por el siguiente Sobrecito Y esta semana tendremos otra reseña más Tendremos más videos Uy, está cada vez más difícil de abrir Ah, o será O será que estudiar chino Nos está haciendo más débiles ah, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver Vamos a ver que en este tenemos Uy, mirá esto yo ya lo estoy sintiendo el tacto y sé que hay o una metalizada o algo por el estilo. O una rara, así que vamos a ver que la primera carta... No, ¿saben qué? La del medio siento que es metalizada, así que la voy a dejar al fondo, al fondo directamente. La primera carta que nos encontramos en este segundo sobre es la espada Muramasa. Una espada que cualquier samurái quisiese tener con 950 puntos de tecnología... Seguido por... Acá lo tenemos otro Goku Lo tenemos otro Goku No es el mismo Chicos No es el mismo que sale en la caja 26 Sino que tiene otro diseño Así que Vamos por otro Goku Vamos por más cartas de Dragon Ball Y este miren Tiene 900 puntos de tecnología 815 de ataque 785 de resistencia Comentanos si vos lo tenés Comentanos si ya te salió O si te salió con otro color O si metalizado Pero está bastante bueno es la carta número 4504. ¡Claro que sí! Pero bueno, ya arrancamos bien el segundo sobre. Y vamos por la siguiente carta. Que es el pico Neon Bitter. Un pequeño. Un pequeño Sharknado. Un pequeño tiburóncito multicolor. Con 850 puntos de ataque. Y 915 de resistencia. Nada mal. Seguido por. Tenemos el pico de furia. Y este está buenísimo. Es como si tuviese. Es como si fuese un báculo mágico oscuro. Con unos 910 puntos de ataque Como si tuviese el ojo de Saurón Ahí en el medio Y por último Esta es nueva, esta es nueva, claro que sí Es el Uftufet. Uftufet, guf Es raro de pronunciar, Uftufet guf Es como medio Como que repite mucho la f Tiene un fondo metalizado, verde, claro que sí Es todo, es rarísimo Decime si no es rarísimo Pero ya lo tiene 880 de ataque, 970 de tecnología, 650 de resistencia, nada mal, nada mal para abrir un par de sobrecitos porque si abrimos <coughs> si abrimos 3000 sobrecitos vamos a encontrarnos todas las cartas de la colección, pero si abrimos de a dos, es rarísimo tener esta carta y el Goku en el mismo sobre, pero bueno. Somos a recién, esperamos que esta reseña te haya encantado, esperamos que te haya interesado esta serie de manga que lo puedes conseguir online o presencialmente. Y nos vemos en una próxima reseña, en un próximo unboxing, en un próximo video random. Ahora sí, ahora sí, deseando llegar a los 4.000, a los 5.000, a los 6.000, a los 7.000. Mercenarios, yéndonos siempre, derechito al vicio.